Plan Estratégico del Aburrán Norte Desarrollo Humano, Integral y Sostenible Conozca esta importante experiencia en Te Gira por las Regiones Especiales Gira por el Aburrán Norte Dos capítulos sobre el plan estratégico que proyecta esta importante región al 2020 Como un paisaje de oportunidades para el desarrollo Te Gira por el Aburrán Norte